Me veo yo estoy de luto, Te lo claro Maya no hay fruto Ya cortamos por lo justo, ya no quiero más tres, oh, dame un break Me veo yo estoy de luto, Te lo claro Maya no hay fruto Ya cortamos por lo justo, ya no quiero más Que no aguanto Noches en mi hogar En chanto en mi cuarto Yo que si no puedo vivir sin ti Me la visgo brinda ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué no te tengo aquí, baby? Si no estás voy a morir y te juro mami que es así No sé si fuiste tú o no sé si fui yo Pero juro que no aguanto este dolor Todo se derrumbó y esto se terminó Me dejaste de la nada con mi amor oh, Bebé estoy de luto por eso vi todo de negro Desde el día que te fui te juro de nada me alegro Lo único que hago es pensarte ni para grabarme. me concentro Dime cómo lleno el vacío que dejaste aquí adentro que me llene de mujeres Me pasé de fiesta de trago lleno no hay placeres Y ninguna tuvo cerca de todo lo que tú eres Hoy estoy de luto porque sé que tú ya no me quieres Bebé, yo estoy de luto Si no está me siento diminuto Y vos cortaste por lo justo Y decidiste por él Y ya no hay más que hacer Bebé, yo estoy de luto te lo claro maya ya no hay fruto Cortamos por lo justo Ya no quiero más tres Y ahora me pregunto Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Los dos aquí en mi cuarto Ha pasado el tiempo Ya yo no sé cuánto Mis amigos me dicen que no era para tanto No quiero que me hablen de amor Y nada de eso Si extraño tus brazos también Todos tus besos Ya no queda nada más Solamente los recuerdos Me tiene el gusto A los estoy preso Mami, no sé si fue tu desconfianza o mi ego, pero luego aprendimos que el amor no es un juego, ante extraño y tan helo, estoy de luto como Argentina cuando se nos fue el Diego, Peleábamos, arreglábamos y así era siempre, pensamos lo que te apaga y no te enciende, en enero rompiste lo que prometiste en diciembre, el amor es un y no soy un buen cliente Te borré del cel pero no de mi vida Dijiste que me amabas si era mentira Lloro por la noche te extraño en el día Pido el odio por su mala puntería Woo. This is the remix, remix. Apple Aya Main son Candiel <risa> Yeah, fa fa fa di en el beat, <risa> Los mejores con los mejores más Ey, ey, a mami